vamos a seguir trabajando con Blender Cycles y vamos a crear un material para esta base que tenga un aspecto como el de este archivo de mapa de bits de hecho voy a usar este archivo de mapa de bits que yo he preparado, he recortado para eh, generar un material para cubrir este objeto para eso sigo trabajando entonces con el editor de nodos activado acá tengo el editor de nodos y voy a venir a la solapa de materiales y le voy a dar nuevo, nuevo material le voy a poner como nombre, base bien, y aquí eh, por defecto ya me aparece en difuso con un color blanco si yo vengo al editor de nodos ¿sí? por defecto todo material nuevo se crea con este nodo que se llama material y tiene tres posibilidades, superficie, volumen y desplazamiento y un nodo para difuso. Supongamos que yo no quisiera este nodo, lo puedo suprimir. Para agregar algo desde el editor de nodos, tengo que apretar la tecla Shift mayúscula simultáneamente a la tecla A y ahí me aparece el menú y puedo agregar entonces en este caso yo lo que querría agregar es un sombreador y voy a agregar el mismo sombreador difuso que acabo de borrar entonces voy a elegir difuso Bien. una vez que lo agrego lo puedo vincular haciendo clic y arrastrando hasta ahí ahí volvió a tomar el color de este material si hago clic acá y cambio el color, cambia el color de lo que se ve bien bueno, voy a agrandar esto un poco para seguir agregando nodos. Y voy a hacer el camino que necesito para crear un material que en difuso, en vez de un color, tenga una textura. La textura del archivo de mapa de bits, del archivo JPG que yo les mostré recién. Para eso voy a apretar nuevamente Shift A para que me aparezca el menú. Y aquí voy a elegir textura y voy a elegir imagen tengo este nodo de imagen y entonces lo voy a vincular aquí a donde dice color bien y aquí me va a permitir cargar el archivo que yo tengo guardado y que se llama cuadrille rojo por ahora no veo nada porque me falta agregar un nodo de coordenadas de mapeado y de texturizado. Entonces, voy a volver a apretar Shift A. Y voy a elegir, en este caso, necesito agregar un mapeo. Entonces, en... Eh, perdón, esto lo voy a encontrar en... Vector. Lo voy a encontrar en vector. Y acá voy a encontrar un vector de mapeo. Bien acá lo tengo y esto lo tengo que vincular desde aquí donde dice vector y este circulito azul lo voy a vincular con este circulito en un ratito vamos a ver para qué me está sirviendo este vector de mapeo y para que finalmente se vea la textura como yo quiero ahora sí tengo que agregar coordenadas de texturizado voy a apretar shift A nuevamente Voy a buscar en entrada y en entrada voy a elegir coordenadas de texturizado. Y esto voy a picar donde dice acá, generado en el circulito azul al lado de generado y lo voy a traer hasta vector. Y ahí apareció el material. Bien, apareció el mapa de bits dándole el aspecto al material. Ahora, desde mapeo yo puedo, fíjense, acá me dice posición, rotación y escala se refiere a la posición donde arranca este mapa de bits que se aplica como un mosaico y la escala con que se aplica si en vez de 1 en X yo coloco 2 lo que va a hacer es repetir dos veces el mapa de bits entonces ahí en las X y coloco 2 en las Y si lo quisiera más pequeñito todavía colocaría 3 o 4 o el valor que yo quiera si lo quisiera rotado en las X 45 grados lo puedo colocar ahí y en las Y 45 grados y esto me, eh, perdón, me rotaría entonces el mapa de bits para que aparezca no ortogonal como recién lo voy a volver a dejar en cero porque me gusta más bien muy bien entonces de este modo tengo creado el material esta es la estructura de nodos que me ha permitido crear este material para aplicarlo a este objeto